a ver, hola, hola, hola, hola, hola, hola. hola. A ver, a ver si se escucha. A ver, me dicen si se escucha ahora. Vamos a ver, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ya creo, ¿no? Okay. ¿Ya? A ver si se escucha. Sí, ahora sí. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? O sea, hablé por las puras. <risa> Miren, estoy sin sortijas. Estoy sin sortijas. ¿Saben por qué me estoy sin sortijas? Porque me fui a un lugar que no podía estar con sortijas. Entonces me saqué todas las sortijas y ya no me las voy a ir a poner. ¿A dónde creen que me he ido? Que me he tenido que sacar mis sortijas. Ya, bueno, ahora sí. mientras ustedes me dicen dónde creen que me he ido, ¿ya? <risa> y no me las he vuelto a sacar y miren ha quedado marquita ahí del del, del sol yo no me la saco para nada eh, les estaba diciendo que normalmente los domingos no me conecto que estoy muy emocionada de hacer embellecedores así no intercambies con nadie porque nadie me ha dicho yo voy a intercambiar contigo Cari. así que lo más probable es que me quede yo con mis embellecedores pero soy feliz ahora sí me escuchan no ya, ah, a ver, ahora sí ya me escuchan muy bien, lo que les estaba diciendo es que me ayudan mucho compartiendo yo sé que es domingo, por ahí están paseando, por ahí están eh, fuera si me están mirando por ahí, ayúdenme a compartir eso me ayuda un montón y uh, ahí es donde yo puedo ayudarlas también compartiendo mi arte ahora sí me escuchan gracias chicas, ya entonces vamos a hacer estos corazones súper lindos, súper fáciles. A ver, les voy a mostrar ahí. Miren qué bonitos quedaron. Bien sencillitos. ¿Con qué creen que los he hecho? Súper sencillos, ¿ah? Miren, miren. Ahí he estado haciendo unos cuantos. Ay. Con las cartulinas que me encantan. Ustedes saben que a mí esta no le he pegado bien. Hola, hola, ¿cómo están? la están paseando, ¿ver? uy, miren la, la patita coja está paseando ahí están miren qué bonitos quedaron y súper sencillitos, ahorita les voy a enseñar a hacerlos súper sencillitos ya, luego vamos a hacer, luego vamos a hacer unos taxitos también igual de sencillitos, ya recuerden que estoy trabajando con la misma colección con una sola colección le estoy poniendo este ganchito, ahora les enseño Sí, sigo trabajando con la misma colección, con los corazoncitos, con las palabritas, por ahí he trabajado washi tapes, así, súper, súper fácil, un hilito, mira, en este washi tape, en este washi tape, perdón, en este tag he puesto la llave y en este he puesto el candadito, ¿Mm? ¿ya? y por último estaba creando uno último porque dije voy a enseñarles estos dos pero ahora creé este que me gustó ¿ya? y que también vamos a preparar con perforadores, súper fácil aquí me parece que todavía le falta ponerle un moñito o algo ya ya voy a ver qué más le podemos hacer pero estos de aquí son los que vamos a hacer ¿qué les parece? Sí. aquí estoy acompañada de mis chanchitos de mis chanchitos hermosos estoy acompañada acá bueno yo había sacado aquí todo lo que yo ya estoy haciendo en embellecedores ¿eh? acuérdense que voy a hacer un albumcito de estos embellecedores y a fin de mes si hay alguien que está trabajando conmigo voy a intercambiar ¿ya? Eh, el día de los enamorados o el, o el mes del amor es todo el mes así que es bonito eh, vamos a ir preparando poco a poco Ya yo los tengo acá pero luego les voy a hacer un, un albumcito ¿Ok? Ahora sí me escuchan. Hola, buenas tardes. Quedaron lindos. Sí, quedaron preciosos. Ahí, ahí los tienen. Ahí. ¿Ya? Así que vamos a trabajar con, con estas preciosidades. Bien, que es lo primero que vamos a hacer el del corazoncito. ¿Ya? El del corazoncito, qué bonito. Ahí tengo mi, mi punzoncito por si lo necesito. Más es de, de modelito. <risa> Más es de modelito, ya. Vamos a tenerlos así para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer ahora, ya, ya. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos nuestros perforadores de corazón, ya. Yo tengo varios perforadores de, de corazón. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los que tengo. Tengo este, este de la marca de Weart. Vienen tres puntitos vienen así, uno, dos y tres. Estos tres vienen, ¿ya? Este es de uno y medio, este es de uno y este es de cinco octavos. El corazoncito de cinco octavos. Pueden utilizar estos si desean, ¿no? Acuérdense que cada uno tiene diferente tamaño. Y va a depender del tamaño del corazón, el tamaño de su, eh, de su embellecedor, ¿no? Eh, yo... No quise usar este de uno y medio porque era más chiquito. Entonces, he usado uno de dos. Este es de dos. De dos pulgadas. ¿Lo ven ahí? Ya. Es un poquito más grande. ¿Lo ven? Más grande, obviamente, que del, el del uno. De uno. Entonces, por eso no estoy usando estos de acá. Vamos a usar estos de acá de corazón. De corazón. Ya. ¿Qué, qué voy a hacer? Voy a, per, a perforar dos. Ahora vamos a perforar. A ver, a ver. Uno. A ver, uno rojo. Hola. Quedaron lindos, sí, quedaron lindos. Ahora les voy a mostrar qué fácil es hacer estos embellecedores. Ya está. Vamos a hacer de cada color que me gusta, ¿ya? Ustedes saben que a mí me encanta esta, estos colores. Con, con estos colores estoy trabajando, así que con estos vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a hacer uno de... Vamos a hacer todos los colores, ¿ya? Y uno de cartulina escarchada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Adelante, pasen, siéntense. Es domingo. ¿Por qué la miscari domingo está transmitiendo? A ver, ¿quién contesta esta pregunta? ¿Quién puede decir, ah, es por esto que mis cari está teniendo... Está, miren los, las florcitas que le vamos a poner. Después ponemos estas florcitas. Hello, mis cari, provechito. A las que ya almorzaron. Yo por aquí viendo pitú, pitufos de... Marite, ¿cómo están? Bienvenidas. Entonces vamos a hacer estos de aquí, ¿ya? Estos vamos a hacer, a ver... Uno, dos... Hice varios porque... Cuando vi que podía jugar con todos los colores... Dije, ¡qué maravilla! Hice cinco. ¿Mm? Ahí, ahí los ven, ¿no? ¿Ya? Súper, súper fácil. Lo único que neces necesitamos... Es cortar corazoncitos. ¿Ahí los ven? Ahí. Corazoncitos necesitamos cortar. Necesitamos las tijeras de forma. ¿Ya? Yo no sé si por ahí ustedes... Yo tenía las tijeras de forma las más delgaditas, las que son escolares. Esas también funcionan muy bien. Luego, luego, luego me compré de estas que son un poco más power, ¿no? ¡Hola, chicas! ¡Hola, Mili! ¿Qué haces domingo? A ver, ¿quién adivina por qué estoy tan relajada hoy domingo eh, haciendo mis embellecedores? ¿Quién adivina? Bueno, les enseño... Tengo este tipo de tijeras que son mucho más fuertes, más power que las otras. Eh, con cualquiera de ellas, de cualquiera de estas formas, van a poder cortar. Este es eh, en zigzag y este es en blondita, pero cualquiera de ellas sirve. Además, voy a necesitar la otra tijerita, esta es la multicortes, que a mí me encanta esta multicortes. Por eso es que tenemos tantas tijeras, ¿no? Esta es la multicortes, para poder hacer este flequillo que ven acá ahí, ya, y si no tienen la multicorte, ¿qué hacen? bueno, la cortan con la tijera chi, chi, chi, chi, chi. sin problema, ¿no? pero la que tiene, pues la tiene que usar como la Miss Cari, que tiene tantas tijeras y no las usa, bueno, voy a comenzar a usar mis tijeras hola, hola ¿por qué se fue al spa? no ¿por San Valentín? no ¿por qué has estado en el spa y, y estás relajada? ¿por qué se fue al spa? ¿por qué está mirando el mar mientras trabaja? no no. <risa> y <risa> me hacen reír. Y, y mi tijera. Miren, mi tijera normal con la que voy a trabajar. A ver, ¿quién adivina? ¿Quién adivina? No, no me fui al spa. Uy, ¿verdad? Tengo que sacar mi cita para el spa. Ya, entonces, esto es lo que vamos a necesitar de tijeras. Ya vamos a subir un poquito ahí. Ya, esto es lo que vamos a necesitar de tijeras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera que voy a hacer es... Ay, esta, esta de acá me encanta. Vamos a hacer esta, ¿ya? la base va a ser esta, la doradita y esta va a ser la primera que va, viene a ser como esta entonces agarro cualquiera de mis, tije, mis tijeras multicorte multicorte no, de formas y vamos a cortar aquí miren ahí ahí vamos a bajar ahí a ver, ¿quién adivina el porqué la miscari está transmitiendo domingo? ahí está, no estoy a la playa ustedes me dicen, ustedes me dicen así como que chismeamos ajá, estoy sola en casa te dejaron todos y se fueron a la playa porque ya se te arregló todo porque la dejaron en la casa sol. ah, Rosemary Fernández Tiene, ganó, ganó aunque también Mili ha dicho sí, le dije a mi esposo llévese a, a los niños bueno, yo no tengo muchos niños, ¿no? tengo al chiquitín este, así que se fueron todos, me dejaron sola. Entonces yo estoy relajada viendo películas, comiendo en mi cama, súper relajada. Entonces es parte de mi regalo de mi cumpleaños. ¿Ya? <risa> ya, miren lo que voy a hacer con mi tijera multicorte. Voy a comenzar a cortar aquí, haciendo mis flequillos. Ahí. Así es, me dejaron sola y No tiene uno por qué sentirse mal Si la dejan sola, ¿sí o no? No tienes por qué sentirte mal Al contrario Te sientes relajada No se imaginan cuánto Sigue la festejación Pero esta vez yo sola Bien, entonces Esta va a ser la primera capita ¿La ven? Ahí. Esto es como ha quedado así con la tijera multicorte chiqui, chiqui. Y, y la formita, ¿no? Para que se vea bonito. Luego viene la que sigue, que viene a ser esta, ¿ya? Esta va a venir, a, va a venir, va, va siendo la segunda capa, ¿ya? Entonces nuevamente agarro mi tijera multicorte y corto, ahí, ya lo ven ahí, ahí, y nuevamente. Esta, con la multicorte hago esto. Si sí, estoy súper relajada. Estoy full viendo películas. Ahí. Y he dicho, pucha, tengo que hacer mis embellecedores que he prometido. Ahí está. Y al final queda esta. ¿No? Así. Miren qué bonitas quedan. Díganme si no quedan hermosos. Me encanta. Súper fácil, súper, súper, súper, súper fácil. ¿ah? Vamos a hacer una más. Vamos a hacer que esta, la de aquí, que sea la, la base. Pero voy a, voy a ponerle washi tape. No sé si ven ahí, pero aquí tiene un washi tape. Voy a ponerle washi tape. Y arriba le voy a poner dorado. Dorado, pues porque a mí me gusta el doradito. Sigue la festejación, sí. Sigo yo, sigo yo festejando. Ya le voy a poner un washi tape ya, esta ya está así la vamos a dejar, vamos a ponerla a un costadito y esta de aquí ya voy a regresar las tijeras porque me quita mucho espacio esto y voy a utilizar voy a cortar igual acá arriba va a ser arriba Lo voy a poner por aquí más o menos, voy a cortar estoy muy derechita ahí ahí ya ahí y hago lo mismo así es, así es para mí ese es un buen regalo el estar tranquilita a mí me encanta estar sola a mí también me gusta estar sola lo que sí no me gusta es dormir sola entonces me dejaron a Paloma me dejaron a Paloma porque saben que a mí no me gusta dormir sola y Paloma, que es una adolescente, que le encanta estar en su cuarto metida entonces sale a comer <ríe> eh, a veces también se pone a ver tele conmigo ¿no? pero como anda con enamorado entonces sale a a comer nada más y, a, y habla por tele entonces es como si estuviera sola, pero la verdad solita, solita no estoy, estoy con ella porque no me gusta dormir sola. Ya miren, un washi tape acá. Por eso nomás me la han dejado. Yo he pedido que me la dé <ríe> Ya, ahí. Y además mi, eh, mi hijo se va a quedar este, toda la semana. Salvador se va a quedar toda la semana porque... En la playa. Porque ya está acabándose el... Se está acabando las vacaciones y ya se quiere quedar en la playa. Normalmente nos quedamos, pero yo no tengo mucho tiempo para quedarme. Así que mi hija, la mayor, que es como su madre, me dijo, mamá, yo me llevo a Salvador. Entonces, ella se lleva a Salvador todas las semanas. Ya está. Miren, he cortado de este washi tape. Tengo varios washi tapes. ¿Quién no tiene washi tapes de amor, no? Tengo varios watchtaps súper lindos. Entonces, con cualquiera de ellos, ustedes pueden hacer un detallito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? O sea, Paloma está por la... <ríe> sí, pues. Paloma, sí, sube, mamá, ¿qué vamos a comer? Y así, súper relajada, Paloma. Entonces, ahí no, no me... El chiquito es el que me da más trabajito. <ríe> ya está y con su papá se va feliz pues ya miren qué bonitos ¿ah? entonces pueden hacer de diferentes yo tengo este de aquí este washi tape rojo y trabajé este ven con el washi tape rojo de acá entonces también lo pueden hacer con washi tapes ya está entonces vamos a pegar estos en este momento voy a usar mi silicona normal, porque estoy con, en estos momentos estoy con mis principiantes y no quiero que se estresen por, la, por el pegamento, la silicona funciona muy bien, solamente le pegan acá arribita, ya, porque la idea es que esto esté levantado pegamos acá, miren súper fácil el, el, el embellecedor ah ¿eh? el embellecedor de amor sí eh, no puedo quedarme sola a dormir es lo único que no puedo pero después estar solita así relajada o oh, feliz feliz, feliz como una perdiz ya, ahí está miren qué bonito quedó muy bien, ahora vamos a pegar este de aquí, que solamente es uno entonces estos dos modelitos estos dos modelitos caseras y vamos a pegar acá ahí está ven, súper súper sencillitos sencillitos pero bonitos, ¿no? ahí está, ya ahora voy a ponerle unas letritas ustedes saben que yo tengo estas letritas que le compré hace mucho tiempo a la pandita y me gustan porque son letritas que parece que estuvieran escritas a máquina, ¿no? de varios colores amarillo, rosado le pedí varios, entonces yo estoy usando estas, las blancas de acá me parecen súper lindas Hola, hola, bienvenidos. Entonces lo que voy a hacer es buscar las palabritas con las que voy a, mmm, voy a poner aquí, por ejemplo, happy. De todas estas de aquí no he puesto ninguna happy. Vamos a ponerle a esta happy. Ya está pegándose ahí, happy. Y a este soso. ¿Ya? Pero para que se vea bonito, porque lo que queremos es que se vean bonitas, así como estas. ¿Ah? Entonces ahí es donde vamos a poner las florcitas que tengo por acá. Tengo unas florcitas bien bonitas, chiquitititas. Si ustedes no tienen estas florcitas, pues troquelan, ¿no? Su perforador de florcita y troquelan. Yo estas son unas flores que le compré a una chica que se fue de viaje de prima. Tengo amarillas, azules y estas rojitas. Que caen muy bien y se ven lindas. Necesito solamente cuatro. Así que vamos a sacar. Acuérdense que estos envésores son bebitos, ¿ah? ¿eh? Chiquitititos. Ya acá hay uno, miren que ya le he puesto su media perlita. Eh, todo lo que están viendo es bien chiquito. Miren, en la uña me, me, me cabe en la uña. Vamos a bajar, vamos a bajar. Ahí ya, entonces vamos a agarrar justo estaba pensando que tenía no las voy a bolear, pero como están chatitas a ver, acá las van a ver están bien chatitas ya, las, las voy a hundir un poquito con mi con mi buril hola chicas bienvenidas a ver, dice, cuando mi esposo viajaba por trabajo antes de la pandemia, me quedaba sola. Con, ah, pero con tus perritos, ¿no? Sí, yo no, solita no me puedo quedar. Me da miedo. ¿Saben qué me da miedo? Yo ya les he dicho que me da miedo. Porque no me da miedo ni que roben. Estoy en el sexto piso. En el séptimo piso. ¿Qué creen que me da miedo? Yo ya les he dicho. Voy a ponerle media perlita. Acá están las perlitas. Vamos a ponerle las perlitas. ¿Qué es lo que creen que me da miedo? Así, terror, pero terror. Así las hago, las hago hablar, conversar. Los temblores, sí. Es lo único que me da miedo. Y como aquí tiembla bien feo, en el sexto piso tiembla bien, bien fuerte, entonces es lo único por lo que quiero estar acompañada porque tengo miedo a los temblores ahí está, una perlita si sí, es por eso, si no, si sí me puedo quedar sola sin problema aquí viene otra perlita así a veces me la paso yo, Les digo a mi esposo llévate a pero también que mi esposo se va feliz, ¿no? Pero también se lleva a mis hijas. Entonces, como que tampoco no es mucho trabajo. Pero un, el fin de semana anterior a este se fueron solitos los dos. Los dos machos, dice que se fueron. Y mi hijo feliz, ¿eh? Ya, ahí está. Ahí están, los ven? Ya, ahí están. Y yo después ya las levanto un poquito con mi... Voy a prender la silicona porque para mí es más fácil con la silicona. Ya. Ahora, a las hojitas, no le pongo nada de pegamento porque estas, estas eh, como es papel, sí se agarra bien. Este no se agarró bien porque ha agarrado justo en el huequito. Pero sí se agarra bien. Ya. Ahora lo que voy a hacer es unas hojitas. Ya. ¿con qué? perforador, seguimos usando los perforadores, tengo este perforador de toda la vida, que son unas hojitas chiquititas, y esta cartulina, que es una cartulina Fabini, eh, Fabini Tiziano de 160, miren, es un verde, no, no sé si lo llegan a ver, pero es un, un verde bien suavecito, ahí está, no sé si las ven, pero están acá. Son chiquititas. Ahí están. Ya, y las vamos a colocar. Pero antes, antes, voy a hacer como un banderín acá. A la palabrita. ¿Cómo es el banderín? Aquí, ahí y ahí. Hasta el banderín. Que se vea más bonito. Y acá igual. Los banderín, sí, los temblores, eso es a lo que le tengo miedo. Ay. Aquí se mueve horrible. Creo que mientras más alto se mueve más, ¿no? Ya, ahora sí. Y ahora sí, vamos a colocar las florecillas. El temblor, sí. Para mí es lo peor, el temblor. Voy a, voy a colocar primero, aquí sí voy a colocar primero las hojas. Las hojitas. Por ahí tengo mi pinza. Ahí. Este, este silicone, esta silicón, esta goma se hace transparente, así que no me hago problema. Si se queda ahí manchadita no pasa nada. Después se pone transparente. uno y aquí ponemos el otro y ya está ay miren esta cosita hermosa, happy ya el otro ahí las hojitas, no? la ramita le da ese detallito, esa ramita es hermosa, yo también tengo, me encanta. A mí también, es, es hermosa esta ramita, sobre todo para cuando quieran hacer este tipo de embellecedores súper chiquitos, ¿no? Ahí. Y utilizamos la pinza para colocar este ahí y este por acá. Ay. Siempre coloco la ramita como agarrando la tarjetita o la palabrita, ¿no? La palabrita no la quiero eh, pegar completamente, que también tenga un poquito de movimiento y ahí lo dejo. Y ya está. Vamos a dejarlo que se seque bien. Miren qué fáciles y qué bonitos, ¿no? Fáciles y bonitos. A ver ¿Les gustó? Vamos a tapar Vamos a hacer un hito más Un hito, un hito, un hito más Ahí hay seis, miren Lo que acabamos de hacer Y pueden hacer diferentes Con diferentes modelitos Todo con retacitos Como ven Puro retazo nada más ¿Mm? Súper fácil Ya, vamos por uno más por un, un taxito, ¿no? Aquí no le gustan los taxitos Súper fácil, sencillito Miren, algo súper, súper sencillo Igual con las mismas cartulinas con las que estoy trabajando Hola, hola, hola Sí Sí, dice sí Ya, yeah. voy a usar Un pedazo de cartulina Vamos a ver retazos, recuerden que nosotros con los retazos estamos pero perfectas, ¿no es cierto? este es el tamaño que voy a usar ya, ahorita les digo la medida porque yo sí, yo conozco que ustedes quieren medidas, entonces ahorita les digo la medida de, eh, de del que estoy sacando ahorita, ¿ya? este es de 5 centímetros de 5 por 8 ya que en realidad es lo que yo estoy cortando acá vamos a ver voy a, voy a seguir mis acá mi, mis cuadraditos y según mis cuadraditos tengo que aquí exactamente aquí a ver vamos a ver ahí Ahí, Ahí tenemos uno. Ya. Y otro, vamos a hacer otro rojito. Vamos a hacer otro rojito. Vamos a cortarlo acá ya. Para que no nos quite mucho tiempo. Pero ustedes ya saben qué tamaño es. Ya. Vamos a trabajar con dos. Ya les mandé la medida. Ahora, a ver, vamos a cortar acá, por, a guardar porque si no después. Yo voy a hacerle un corte en diagonal. Ahí. ¿Sí? Y luego agarro por el otro lado para que quede igualito. Y corto. Ya, y ahí está mi taxito. No necesito esos perforadores especiales de tac no necesito. Y agarro uno y ya sería mi copia para cortar el otro. Ya, ya están los taxitos. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. Ahora voy a cortar ahora mis retazos, pues. Estos de aquí que me encantan, los de Briguito. Entonces vamos por el... Miren cómo he ido sacando. A ver, voy a cortar acá. Vamos a cortar acá. Estos de acá, estos, eh, esta cartulina escarchada, la compré en Tai por si acaso, ¿eh? no es difícil de conseguir ya, yo voy a querer que venga así ahí ya, todo depende por qué tamaño quiera. yo lo voy a hacer acá ya, entonces le doy la vuelta si quieren lo marcan para saber por dónde cortar, vamos a marcarlo vamos a marcarlo ahí, aquí, aquí y acá ya, y eso es lo que voy a cortar según lo que yo he hecho y va a calzar ahí ven ahí va a calzar, acá hay una puntita que no la necesito y la saco y ahí quedó esta ¿Sí? ahora voy a usar esta de aquí, y voy a hacer lo mismo. He ido cortando. Yo lo que quiero ahora es un, un triangulito por acá. Ay. ay, ay, chiquito, no. Espérense que quiero algo. Lo que pasa es que está muy chiquito lo que... Vamos a ver otra tirita. Acá. Sí, porque la quiero ahora. Esta está por acá. Ahora quiero esta acá. Ahí. Ya va a depender de lo que yo quiero. De cuánto quiero agarrar la cartulina. A ver, un Y este lo vamos a poner ahí. ahí bueno todo va a ser juego ¿eh? todo va a ser juego con mis cartulinas escarchadas brillantes ya, ahí está ahora sí vamos a agarrar un, un washi tape cualquiera de los washi tapes que tengan, que se vean bonitos a ver este corazoncito, yo ya usé este Podemos usar este o este de aquí. Este de aquí vamos a usar acá. Acá. A ver. Este va a venir acá. Ahí. Para hacerlos diferentes. Buenas, buenas. A veces preguntan qué se hace con los watch tapes. Bueno, esto se hace con los watch tapes, ¿no? Y son tan lindos. Hay mucha gente que que los colecciona, los watch tapes, los watch tapes. Muy bien. Este va a venir acá. Ahí. ya de una vez lo pego. Ay, mis chanchitos. un poco material, miren todo lo que podemos hacer, ¿eh? porque es bien poquito material el que estamos usando ahí ya está, y este lo vamos a poner aquí hola, hola, ¿cómo están? bienvenidas hola Crisuri ¿cómo están? me ayudan a compartir por favor ahí, ahí, acá un bonito domingo espero que estén pasando un bonito domingo muchos seguramente trapeando, así más relajadas ¿no? habrán pedido comida yo he pedido bueno, mi hija quiso Popeyes. Mi hija quiso Popeyes. Yo no quería Popeyes. Pero bueno. puse con ella. Ya, ahí está. Y aquí podemos poner otra, ¿no? Por ejemplo, este delgadito podemos poner para que le dé solamente le tenemos que buscar qué, qué animalito o qué cosita le vamos a poner yo tengo acá algunos vamos a ver los ay, me encantan estos de aquí me encantan de repente le ponemos este aquí y este aquí así ¿Ya? Ahí, ahí se le puede poner voy a ponerle también corazones Lógicamente, por supuesto que sí Uno por arriba y otro por abajo Ahí A ver Yo tengo varios corazoncitos Que yo ya he ido troquelando He ido cortando Uno por arriba, uno por abajo Aquí le corresponde a uno brillo A ver, ¿están conmigo o no están conmigo? estaba enseñando los, las perforadoras de corazón a esa le corresponde uno de estos así que vamos a cortar uno de estos este no brilla nada por eso necesito un corazón que brille Miren, estoy usando muy poquito material porque estoy más dedicada ahora a mis principiantes. Así que ojalá estén por ahí las principiantes para que vean qué bonito puede, puede verse eh, un, un embellecedor fácil, ¿no? Sin mucho material. Y aquí sí ya nos queda, de repente la palabrita puedo ponerla aquí. Y aquí pongo la otra palabrita, ¿no? Bajo por acá y pongo la palabrita acá. ¿Ya? Esto es para que vean qué bonito queda. Listo. Entonces necesitamos los doxitos. ¿Dónde están los doxitos? Ah, están mis doxitos. Mis doxitos. Hola, hola. Buenas. ¡Buenas! listo, ojo compartido. Compartido, gracias por compartir, chicas. A mí me ayuda muchísimo compartiendo. Muchísimo. Muy bien, voy a poner estos dositos acá Ahora voy a sacar esto para que no se me confunda y el de acá también va a ir con sus dos uno por acá y otro por aquí este lo vamos a poner por aquí ahí vamos a sacar esto me encantan estos esta colección es súper linda a ver, ahí creo que lo voy a poner ¿no? por abajo voy a poner estos corazones todos por abajo ahí. y este sí voy a poner uno por arriba y el otro encima loma aprovechado y también ha traído una amiga pues les cuento entonces está gritando y feliz por ahí ya está y este otro ven súper súper facilito sencillo de hacer sin mucho trabajo Sí, ya se está yendo la niña. Les digo que aprovecha, aprovecha la situación. Y ya acá solamente nos queda colocar eh, la palabrita, ¿no? Como les decía, aquí por ejemplo, tengo que pegarlo bien, pero aquí, ah, ya sé que me olvidé las, el hilito dorado. Ahí he, he ido poniendo así: ¿no? El hilo dorado me están distrayendo esas chiquitas pero como recién lo he puesto ahorita voy a voy a utilizar el hilo doradito Esperen un ratito ahí voy a poner el hilo dorado un puntito Ahora sí queda bonito cuando hay un hilito que queda así. Este es un hilito dorado, creo que ni lo ven, ¿no? Pero ahorita se los enseño. ay ahí, ya. Y a este también le vamos a poner otro hilito dorado. en el scrap buscamos mucho que haya eh, haya muchos materiales ¿no? Eh, eso es lo que se ve bonito entonces es por eso que utilizamos estos hilitos y lo ponemos debajo y debajo y debajo A ver, ahí Ay. Ay. ahí está pueden acomodar el hilito para que se vea ah, super lindo, ¿no? Ya, ahora sí me he olvidado de poner el hilito ya, ahora sí voy a buscar las, eh, las palabritas ya, como les decía, yo tengo aquí varias palabritas acá tengo otras tantas un día especial contigo, diversión felicidades, amor un día especial me encanta este podría ir, me encanta. Este podría ir acá, pero lo voy a levantar de todas maneras. Diversión, recordar es volver a vivir. Muero de amor. Acá todos estamos con amor, entonces este muero de amor va muy bien. Muero de amor. Acá. Muero de amor. Y este me encanta. Voy a levantarlo un poquito le podemos también dar un de todas maneras le tenemos que dar una basecita ahí ustedes se pueden fijar que le falta una base así que vamos a darle una basecita ahí está el muero de amor pero ya ahí encimita y aquí se lo vamos a poner rojo ¿no? rojito me encanta Ese Vamos a poner acá A ver un ratito Que estoy viendo que aquí está un poquito más Más gordito Ahí Voy a poner aquí me encanta Y aquí muero de amor Puede salirse del taxi, se puede salir del taxi sin ningún problema. A ver. También con dos cintos. Sí, es por eso que estoy por aquí, ¿ah? ¿eh? Domingo. Porque me han dejado sola. y para estrapear sola lo máximo, si ¿sí o no lo máximo ya, ese voy a poner aquí me encanta y este de aquí vamos a poner acá arriba, muero de amor se escapó un pedacito de silicona está. Este pedacito de silicona me fastidia. De aquí lo saco. Ya está. Ya salió. Se ha quedado una cosita y le voy a poner un puntito ahí o un corazoncito abajo. Ya. Vamos a hacerle eh, sus huequitos. Ya. Yo tengo un perforador bebé chiquitito. Este. Me encanta. Para poner acá en el medio. Voy a utilizar dorado. ¿Dorado o rosado? Rosado, creo. Tengo un rosadito escarchadito. Este es de, de medio. Es, es un, un perforador de medio. Y este lo voy a poner acá. Y este lo voy a poner acá. Estos dos, ¿ya? Entonces ahí lo pegamos un puntito casi ni se ve esto ¿no? pero igual no un puntito me encanta el mes de la mora por eso es que estoy haciendo todo esto ahora sí su respectivo huequito o sea, para su wallet y sus eyelets vamos a poner los blanquitos vamos a poner blanco, rojo hello buenas tardes el hilo le da un toque muy especial sí se le ve bonito hola chicas buenas tardes cómo están Bienvenidas ahí. y este también vamos a poner acá y ya está. Por pues adelante y por atrás. Y ahora le voy a poner. ¿Saben qué le encontré? Estaba rebuscándole a Celeste lo que tenía por ahí. Y le encontré. Estos bichitos de acá Que no sé cómo se llaman Pero lo usa ella para sus amigurumis Estos de aquí A ver, ahí le ven? Sí, ¿no? Pues son como unos imperdibles redonditos Se usan bastante para la ropa, ¿no? Yo, vi, yo estaba viendo A ver Saqué otros y ahorita No sé dónde hay otro ¿no? Creo que ya metí mi cabeza o no No, no a ver, en este de acá tenía. Estuve buscándole. Ahí están. ¿Ven? Son unos eh, ganchitos como, como de ropa. Bueno, esos son los que le voy a poner. Ay, qué calor está haciendo, ¿no? Se los voy a meter por aquí. Y ya uno. Para este el otro. Uh -huh. y ahí ya le ponen algún alguno de estos charms, ahí tengo tengo este y tengo ah, no sé dónde metí los demás charms bueno, tengo tengo estos de aquí ¿Mm? entonces vamos a ponerle este a ver esperen, si esto sería así Ya. Le metemos este charm Ah, este también le metemos Pero por el otro lado Por acá Le metemos este charm Que está por acá ya. Y un corazoncito Puede ser de estos corazoncitos Que tengo aquí Estoy haciendo cositas tan chiquitas Que mejor hacer con más la cámara Estoy viendo Que otra cosa la puedo meter Pero ya, mejor ahí nomás Vamos a ponerle este Ahí Me gustan estos siempre reglas Y este de acá por acá Ya, le falta cintita Vamos a ponerle una cintita Hola, ¿cómo están? Esos imperdibles vienen en la ropa con las etiquetas Sí, el calor está de locos Sí, de locos Hola, Gloricar, ¿cómo estás? Bienvenidas, chicas A ver, cintita Vamos a cortar acá esto es mucho estas cintitas se las compré al lugar hace tiempo. Mira la cantidad de cintas que tengo. Bueno, tengo más, ¿no? O Saqué unas cuantas. Pero tengo bastante como para poder combinar aquí. Fijas de, ¿cómo no? Ya, pónganse en su sitio para yo poder seguir. Si no, ya comienzo a desordenarme. Y Dios mío. ¿Cómo están chicas? Bienvenidas. Creo que es algo más chiquito que esto. ¿eh? Vamos a cortarle la mitad. Ya le corté mucho. En realidad, como es bien chiquito. Ahí vamos a bajar. Uy. Ahí me ven. Ahí no me ven. <ríe> vamos a cortarle esta. Vamos a amarrar con esta de acá. A ver, esperen. Es chiquito. Tengo que meter este por acá, así. Luego le pongo este. Ahí. Ustedes lo están viendo, pero con recontra zoom Y vamos a ver si puedo amarrar acá. Muy bien, chiquitito el... Entonces necesito que también sea chiquito el lacito. No quiero que se vea así tosco. Ya, ahora sí. Voy a cortar acá y de ahí le voy a pasar el... De ahí le voy a pasar, ¿saben qué? ¿Dónde está el encendedor? Lo dejé para acá el encendedor. Acá Para que no se me deshilache, aunque, el, aunque que se vea deshilachado también se ve bonito, pero si a ustedes no les gusta ese efecto, entonces el, el encendedor es la mejor opción para que no se les Y ya está. Ahí quedó. ¡Ay! Chiquitito tenía que ser, ¿ven? Ahí está. Igual bueno, vamos a hacer con este. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Realmente es chiquitito. Ya, y yo, por ejemplo, para, para agarrar todo esto, otro, otra cinta que podría poner, otro hilo que me podría ayudar es con este, con el rojito. ¿no? Vamos a ayudarnos amarrando todo esto con el rojito. a amarrar, vamos a amarrar Ay. la cinta es la que más me ha hecho trabajo más que el tag me ha demorado más la cinta que el tag pero como eh, lo quiero chiquito chiquito, por eso es que se me está enredando acá un poquito, pero yo lo quiero chico, no lo quiero grande y eso es lo que está haciendo que se me que se me haga un poco complicado, pero ya está vamos a cortar este este está muy largo ya está vamos a jalar este porque no lo quiero tan grandote estos ganchitos que, que le encontré a la Cele ahí está, vamos a quemar un poquito las puntitas les si les contara que tengo esa maquinita para quemarla ahí está pero la verdad es que es bien incómoda entonces prefiero usar esto nomás ya está. ahí quedó de aquí le voy a poner algo para un, unos mini dotsitos para que no se vea este pedacito que quedó ahí ya, vamos a subir así vamos que más trabajo me ha dado ha sido la, el ganchito ya, vamos a, a a ordenarnos acá un poquito para yo poder seguir uno más que viene a ser este ya unito más y ya me voy para no aburrirlas para no aburrirlas, ya me voy a ah, ver, las leo las leo un poquito oh, precioso, hola Marela hola Cari, hola Maritza ¿Cómo están bienvenidas, seguimos haciendo embellecedores para el cupido escupido <ríe> cupido escupido ya, vamos a hacer este último fácil vamos a, a, a troquelar perforar ahí ahí ahí. Ahí, ¿ya? Vamos a perforar con ¿cuál vamos a perforar? Con este, el rojito es con el de dos pulgadas ¿Ya? Vamos a perforar rosadito. Para que vea diferente. Ya, rosado. Luego vamos a ponerle eh eh eh eh, eh este va a ir encima, ¿ya? Y un rojito. El dorado. Es que a mí me encanta el dorado. Ya. El dorado sería el circular. El dorado sería este. Este. ¿Ya? Y este que sigue. Sería este rosadito. No, el rojo. El rojo. Las mismas cartulinas, ¿no? Solamente estoy haciendo algunos, este, digo, un, un centímetro, miren, un centímetro tiene estas tiritas, ya, yo más o menos le echo hecho de un centímetro, ¿ver? entonces voy a cortar tiritas de un centímetro, ya, estoy pensando que, espero que haya sacado, ah, no he sacado para acá el ganchito, ya de aquí voy a ver el ganchito nuevamente ah, ya. y voy a ver Está así tiene que doblarse así y voy a ver qué medida más o menos le he hecho el más largo Pero ahorita les digo el más largo el de ay, en centímetros de 5 y medio ya en centímetros yo tengo el primero que es el más largo porque voy a hacer varios lo voy a cortar voy a tratar de cortar dos puntos esto lo pueden hacer ustedes con la con la cizalla obviamente ya, otra tirita y una tirita más que yo creo que con esta será suficiente que en realidad lo quiero hacer más lo pueden hacer todos. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo todos estos días. Los banderines. Ahí está. Un banderín. Primero ya saben en el medio. Acá y luego acá. Se usan bastantes banderines en el scrap. Bastantes. No sé por qué. Es que decora mucho. No, no puedo decir no sé por qué. usan banderín. Se ve bonito. Listo. Ahora sí. No lo había traído. Y está acá. Yo tengo un tapecito. ¿Ven? Y está este de aquí. Que me encanta. Me encanta usar este. charlo con esta piecita que se usa eh, bastante para hacer estos eh... a ver, ah, les cuento que ya me no conseguí bueno fui a hacerle le, le bajé este su tienda A ver, espérense que me parece que le he puesto lo he puesto mal. Voy a sacarlo un ratito. Necesito que se vea más. Como les digo, lo he hecho con cinta, con cintitas, de estas de acá, y quedan súper lindas. Y ahora quise hacerlo con, con papel. Ya. Ahora sí voy a traer, ¿saben de lo que me se me ha acabado? Estas eh, estos arandelitas, se me acabaron. Así que las saqué de estos llaveritos que también tengo. Vamos a sacar uno. Estoy usando varios, así que tengo que comprarme nuevos. Ya. Ahora sí. Antes de comenzar a pegar, tengo que hacerle huequito acá. Un huequito con micro. Un huequito delgadito aquí. De los chiquitos, no de la Un huequito de chiquito. Vamos a usar una... Acá. ¿Hacia ¿Dónde está? Aquí tengo no, los chiquitos. Uno... Acá, acá, acá, acá, acá, acá. Un Mini. Me... Este está bien. Es chiquitititito el aire es un aire bebé y ese lo vamos a poner acá antes de pegar todo ya ya está antes de pegar, ahora sí ya comenzamos a pegar, pero le vamos a poner 3D 3D, 3D creo que voy a cortar uno gordito se levante bien ahí levantadito y este no lo voy a levantar lo voy a dejar aquí abajo uh -huh. el camioncito de todo así que está levantadito. 1, 2. Pero antes de colocar el camioncito le voy a poner nuevamente, pero ya no le voy a poner el dilito que le puse antes, sino le voy a poner este cordoncito. Rodrigo. hola Yo una pregunta, ¿dónde has comprado esa cajita de apliques? Maritza Rojas, esta cajita, ¿cuál cajita de apliques? ¿Cuál de todas las que les he enseñado? Esta, esta de aquí, por ejemplo, eh, me la regalaron en el año pasado en un, un Happy Mail del amor, me la regaló este Cari. Me parece de una, de una página que, que venden así. he ido haciendo no lo he comprado así porque así completita no viene no voy comprando comprando los apliques ya sea que los he comprado en gamarra o en el mercado central no sé y voy eh, colocándolo en mi cajita ya está Esto hay que sacar hay que sacar un poquito para que se vea si no no hay gracia esta de acá no quiero que se vea entonces yo me he ido haciendo poco a poco de mis es esta que se mueve esta que se mueve ahí está si es de esa de lo que me estás diciendo Mari ya. y ahora vamos a colocar esta cosita hermosa que hemos hecho pero todas estas cositas las he comprado, he ido comprando estas cositas en en amarra cuando me iba a la marra, cuando me iba al mercado central, iba a las pasamanerías y compraba todas estas cositas. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, ¿ven? ¿eh? Ahora sí con estas herramientas no tengo problema. Ya está. A ver. Miren qué bonito quedó. ¿Qué le falta? A ver. Ustedes díganme qué le falta. Ya hemos terminado. Miren, tres más les he enseñado. ¿eh? Tres más. La, la, la ¿Cuándo ha sido la de esto? ¿Me conecté? Fueron tres también o cuatro. Bien, no me acuerdo. ¿Qué le falta? Díganme. Es lo más lindo. Llegar con las compridas y ordenarlas. Así es. Es lo más lindo. ¿Qué le falta? Su palabrita. Si sí, o una palabrita bonita. Ahí Una palabrita, ¿no? Aquí, de varias palabritas que tengo. Esa creo que está bien. Oso, oh, o so, puede ser este, ¿no? Besos y abrazos, pero creo que este de acá. Ahorita lo voy a colocar o oh, yo rock. rock. No, es... Miren qué bonitos quedaron. ¿Ven? Entonces pueden hacer sus embellecedores con retazos, literalmente. Retacitos. Vamos a poner acá. Este aquí. Vamos a hablando. What Ay. Me encantó, ¿ah? ¿eh? Me encantó, me encantaron estos. A ver, ahí están bonitos. Estos son los que hemos aprendido el día de hoy. Súper rápido, ¿no? Hora y media, hora y media he hecho. Hora y 20. Y ahora sí me voy a tirar a ver mis películas. Dije, tengo que enseñarles unos un par de embellezores más, pero les, no les he enseñado un par, les he enseñado tres. ¿Ah? Miren qué bonitos quedaron. Ahí está. Ya estoy haciendo hasta, creo que me puede salir hasta dos libros de empellecedores. Ah, estoy pensando. Hasta dos libritos de empellecedores podría intercambiar. Así que la que quiera intercambiar conmigo se va por sus retazos y se pone a trabajar. Ya, espero que les haya gustado, que sigan disfrutando su domingo. A ver, las leo, las leo. La palabra, el sentimiento. Gracias, cari lindos. Qué bueno que les gustó. Ese es el que más me ha gustado. ¿eh? Algo fuera de lo común, ¿no? Diferente. Ya ya saben que todos los estamos armando para hacer un librito de enriquecedores. Voy a ver si, eh, como estoy un poco más libre ahora, <ríe> un poquito más libre, voy a ver si mañana me vuelvo a conectar, aunque tengo clase, no, tengo clase con las chicas el martes. El, no, el lunes, ah no, de repente mañana sí no puedo Pero este, voy a ver si en la tardecita me doy un, un huequito para seguir armando Y el eh, libro de embellecedor que vamos a hacer es un libro de, con acetato, les va a encantar Los embellecedores van a estar en acetato pegados, súper lindo y con shaker adentro Así que eh, les va a gustar, no se pierdan la próxima temporada de... Escupido, escupido, <ríe> no, de escupido secreto, a ver quién, quién de las chicas se atreve a hacer sus embellecedores facilitos y a eh, compartirlos conmigo e intercambiar, ya les he dicho que es algo súper fácil, pero sí tiene que ser de todas maneras de eh, amor, ¿ya? Muy bien, gracias, ¿Ya cuántos embellecedores tenemos, un montón.